Muy boas, bienvenidos y bienvenidas un día más a vos, Canle de YouTube de Ciencia, Educación Ambiental en Galego. Os seguimos a hablar de las cremas solares y las consecuencias que tenían los ecosistemas marinos. Hay más de un mes que comenzó verano y se alevamos un par de semariñas notando las características propias de la época estival. U aumento de temperatura no verán respecto a otras estaciones. No se produce porque estemos más pretos al sol, de feito estamos más afastados. O motivo por lo que aumenta a temperatura es debido a posición que tenga a superficie terrestre respecto a rayos del sol. E que durante o verán a superficie terrestre tenga una posición menos oblicua, es decir, más perpendicular respecto a rayos del sol. O que fai que o mismo rayo de sol tenga menos superficie que quentar. Para protegernos a nos apel da radiación solar, Precisamos un protector solar. ¿Qué acontece con esto? Cuando nos metemos no auga. después de botarmos crema, parte de ese protector queda en auga. y e vais acumulando en organismos marinos, causando problemas hormonales y e reproductivos. Esta acumulación de este contaminante emergente incorpora a la cadena trófica pudiendo llegar a todos los humanos a través de la alimentación. Es por eso que ainda que los protectores solares sean imprescindibles, es preciso buscar alternativas más sustentables. Los contaminantes emergentes son todos esos contaminantes que a su presencia no es necesariamente nova, no medio ambiente, pero sí a preocupación por las consecuencias de la mesma. Dentro de estos contaminantes emergentes también atopamos los fármacos, las drogas de abuso, los cosméticos o las hormonas. La mayoría de estos contaminantes emergentes acaban llegando a mar, ya que las depuradoras no tienen los mecanismos o suficientemente eficientes como para su total eliminación. A entrada directa de los filtros ultravioleta a mar es mediante los ríos e a playa. En consecuencia, las zonas costeiras, y e especialmente las zonas más turísticas, son las más vulnerables. Una vez no mar, este tipo de contaminantes afectan a fauna y e flora, principalmente en su capacidad de para reproducirse pero también causando desequilibrios hormonales. ¿Cómo podemos solucionarlo? Existen varios ejemplos de lugares que prohibieron o uso de la mayoría de las cremas solares, como en el caso de Palaos, que prohibió a mayoría de los protectores ultravioleta debido a los efectos tóxicos que estaban teniendo las barreras de coral. Otro caso es Hawái, que prohibirá las cremas solares que contengan oxibenzona y octinosato. Como consumidoras y consumidores, tenemos a capacidad de escoger o producto que más se adapte a nuestras necesidades, siempre que esté disponible es esa accesible económicamente. Vale, quiero comprarme una crema solar que no contamine. ¿Qué fago? Perfecto. Primero, tienes que saber que no he nada doado. Deis vos o una lista de los componentes presudiciais para los ecosistemas marinos. Nun super normal, no creo que atopedes un protector solar que no tenga ningún de esos componentes, pero cantos menos tenga, mejor. O ideal sería que nuestra crema solar fuese biodegradable, es decir, que una vez que llegue al mar, desaparecese. Pero antes de falarmos de protectores solares biodegradables, es importante distinguir entre protectores físicos o minerales y e protectores químicos o orgánicos. Los protectores físicos ou minerais son os que fan o minerales son los que hacen el proceso de fotoprotección reflectiendo rayos de sol, Adoitan ser de óxido de titanio o de zinc. Los protectores químicos, en vez de reflectir a luz, o que absorbe absorberla y e disipala en forma de calor. Normalmente, los protectores biodegradables acostuman ser los protectores minerais y e los no biodegradables, los químicos, que contienen aceites que permanecen en no mar durante mucho tiempo y e son asimilados por los organismos acuáticos. Por último, hay que tener cuidado cuas marcas que se intentan aproveitar de nos, vendiéndonos algo como eco o respetuoso con medio ambiente, cuando en realidad no es. Por por un ejemplo, esta crema dice que es respetuosa con el recife de coral de Hawái, porque no tiene ni octinosato ni oxibenzona, vale, guay, pero también se vende como fácilmente biodegradable, cuando tiene octocrileno y e butil metoxidibenzoil metano. Dos componentes que están en la lista de componentes presudiciais para los ecosistemas marinos. Y e esto fue todo. Muchas gracias por llegar al final del vídeo. Si te gustó, comparte o suscríbete y e vémonos en siguientes vídeos. Con aperta Eabur. Butil Butilmetoxidibenzoilmetano metano. Butil Butilmetoxidibenzoilmetano metano. Butil metano. Butil metano. Butil